El Carnaval Franco Macorizano inició este domingo con una caravana que contó con la participación de los grupos carnavalescos de esta ciudad. Esta tradicional caravana comenzó en el Complejo Deportivo Juan Pablo Duarte, donde asistieron cientos de personas, incluyendo los integrantes de estos grupos, quienes recorrieron diversos sectores de la ciudad. Eh, nosotros hacíamos la caravana el último domingo de enero